Estará en un videojuego, sí, así mismo. El Alfa del Artista Urbano Dominicano estará en un videojuego de la FIFA 2020. Eh, para las personas que sepan de la FIFA, es la Asociación Mundial de Fútbol, Soccer, eh, por la por recu recuerden por la empresa importante de videojuegos deportivos que es EA Sports. Así las personas podrán ver Al Alfa, escuchar una canción, que es la canción Que él tiene con J Balvin y Diplo Cuando usted esté jugando el videojuego, usted va a escuchar Esa canción, así que creo que Es uno de los primeros dominicanos, no sé Si existe otro tipo de persona No lo sé, eh, tendré que Buscar un dato, pero tengo Pero primera vez que sale en esta plataforma Ya que es el videojuego de deporte Más vendido a nivel mundial Que es la FIFA 20, muchas personas Lo compran, igual que El, el, el, el videojuego de de NBA y puede ser también El MLB, son de los videojuegos más Vendidos que las personas buscan con de, de esa línea de deporte Y el Alfa va a salir con esa canción En esa plataforma, así que muchos éxitos Para el Alfa y que siga triunfando Bueno, todo el mundo conoce Vamos con la siguiente información Todo el mundo conoce lo que pasó En el fin de semana con la lamentable muerte De los cinco jóvenes eh, Adolescentes Que fallecieron En un un accidente eh, aquí en San Francisco de Macorís, eh, eh, la persona, que la persona, eh, la persona, muchas personas en las redes sociales expresó eh, sobre este lamentable suceso. Y, y el Listín diario hizo una, como se dice, una radiografía de todo lo que ha pasado durante el hecho y dónde fueron velados y eso, pero también entregó el Listín diario unos datos de las cifras ...fatales de accidentes durante el año 2019. Bueno, según el Observatorio de Social, Ciudad, eh, perdón, Seguridad Ciudadana... ...entre enero y junio del 2019 van 99, 99, 996 personas que han fallecido por accidente de tránsito en todo el país. El promedio durante esos meses ha sido entre 145 a 160 muertes por cada 30 días... O sea que llega Según de, de enero a junio O sea que falta julio, agosto Y ahora lo que y inicio de septiembre No va contado O sea no va contado con eso O sea que hemos pasado por encima de las mil Tragedias de Por accidente de tránsito Y ha promediado de que cada mes Se eh, accidenta entre 145 A 160 Según dice aquí El 33% de los eventos Siempre es domingo El 36, 33% De los eventos de los accidentes siempre es domingo eh, Días donde la persona Más sale, disfruta eh, Están en la calle Tomando, celebrando Ese es el día donde más accidentes Ocurren según este, este informe Y las fatalidades dice que el horario Donde han pasado los accidentes Ha sido más entre 6 de la tarde A 11.59 De la noche Ese fue un, un estudio que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el listín diario lo publicó junto con la nota de los fallecidos de los cinco jóvenes franco-macorizanos. Así que eh, desde aquí mandamos nuestras condolencias a sus familiares, especialmente a nuestra amiga deni que todo, todo nos lleva muy bien aquí a través de los medios de comunicación y es una de mis clientas y una persona que tengo una muy buena cercanía. Lamentablemente mucho este fallecimiento. Y esperamos que, que le dio Dios le dé fortaleza. Así que seguimos con el toque de mediodía.